Estás en la tarde de la radio, estás en radio, Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. En, ahora, en breve, ya está preparando los motores porque se viene víctima responsable. Víctima responsable en esta columna de educación financiera. Víctima responsable con el coach Jorge Burnett, a quien le damos la bienvenida a la tarde del magazine. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Cari, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Yo muy bien, un hermoso día, todavía estamos, aparentemente el otoño no, no quiere llegar así de golpe, así que estamos disfrutando un día precioso. El otoño no se quiere ir, me parece bien, me parece que nos esté cuidando a todos, porque más avance el frío más riesgo tenemos, ¿no? Seguro, sí, está ayudando, está ayudando también, como todo. Tanto que nos quejábamos del otoño. Viste, siempre hay una queja, Jorge. El otoño es esto, el bueno, otoño, mirá cómo nos está protegiendo el otoño. Fíjate vos que de eso, de eso justamente hoy, este, es víctima o responsable, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un poquito de todo eso. ¿Dónde nos paramos? Ah, qué bueno eso entonces. Ya no, te, no nos quejamos tanto del tiempo porque hay otras cosas para quejarse, pero víctimas somos, querés decir. Eh, no, no, eh, bueno, vamos a ir entrando en este tema porque, eh, eh, y bueno, la realidad, la realidad de este otoño, la realidad vos sabés que, que es muy personal de cada persona, eh, tiene una observación distinta, porque la realidad justamente se conforma con el hecho y el observador que interpreta de ese hecho. Y eso es la realidad. Entonces para cada observador la realidad es distinta, cada uno tiene una mirada desde otro lugar y puede interpretar en su mente tal, de tal o cual manera. Por eso decimos que esa realidad nosotros como seres eh, pensantes podemos modificar a través de nuestros pensamientos y de nuestras declaraciones. Ese es uno de los principios de la ontología del este, y eso se puede, también el que se quiera ilustrar, yo le recomiendo el libro de Ontología del Lenguaje, de Rafael Echeverría, donde no sé. está todo el desarrollo de los principios del coaching, que se basa justamente en eso, de poder crear nuestra propia realidad a través de, de nuestra observación, y cambiando ese observador que somos. Y eso es lo que yo quiero, eh, quiero traer hoy, ¿no es cierto?, porque la, la, los hechos que ocurren, este otoño, están siempre inmersos en, en distintas circunstancias que hacen que sea, no sea igual para todos. Porque si fuera algo específico y bien perfectamente diseñado, eh, podríamos tener una interpretación parecida. Pero generalmente hay circunstancias que rodean a ese hecho que hacen que nosotros interpretemos de distintas maneras esa realidad y la interpretación de eso está justamente desde dónde nos paramos cuando observamos el hecho. Y acá surgen estas dos posturas. Si nos paramos desde ese lugar de víctimas o de responsables. Y eso es lo que hoy quería traer un poquito y es muy importante saber porque de acuerdo a dónde estemos parados van a ser nuestras interpretaciones y las declaraciones que vamos a hacer para para crear esa realidad en la cual estamos inmersos. Así que es fundamental que podamos entender esto. Y este, y bueno, para, para hablar un poquito de las características de cada una de estas dos conductas, ¿no es cierto? Las víctimas este, creen que si no cambian las circunstancias no vamos a poder lograr los objetivos que queremos. O sea que, que todo lo que ocurre es por las circunstancias. Y lo que tiene que cambiar es el hecho y las circunstancia donde está ese hecho para que yo pueda cambiar mi, mi realidad. Eso es el, el pensamiento de las personas que se victimizan o que son víctimas y están esperando que todo cambie para que cambie su situación. Entonces la solución no depende de mí, piensan. Claro, depende del la otro. Siempre, la víctima siempre depende, depende del otro. Depende siempre de otra. De, del otro o de las circunstancias que rodean a las cosas. Este, todo eh, está fuera de ellos. Ellos no tienen ningún poder para modificarlo. Entonces eso este, tratan de evadir su mente para no, no hacerse cargo, y siempre están buscando eh, el por qué les pasa a ellos, por qué a mí siempre me pasa, por qué esto, por qué aquello, y van haciéndose esa, esa pregunta de por qué no, ¿cierto? Y no como decimos en coach, a veces, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Eso, esas otras preguntas... Eh, me llevarían al otro lugar, al de hacerme responsable y cargo de mi vida, ¿no es cierto? Y siempre se busca eh, una interpretación, el, la víctima busca una interpretación que le reste poder, que no dependa de él. Entonces eso lo libera de la culpa y de la responsabilidad. Okay. Y esto hace de que viva en un mundo de resentimiento, o sea, resintiendo, resintiendo, permanentemente resintiendo lo mismo, siempre me pasa a mí. ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué esto a mí? Porque vive esa resistencia, ese resentimiento por lo que le está pasando. Entonces eh, y, y resiste justamente eso que no puede cambiar, que interpreta que no depende de él que cambie. Entonces no tiene posibilidades y, y está ahí esperando, con miedo, y rogando, y se aferran a un amuleto, a alguna creencia siempre esas creencias que están que tienen poder pero que están fuera de él recurren a, a otro a otro poder que esté fuera para que ellos puedan salir adelante y esto eh, nos trae muchísima emocionalidad que son bronca angustia impotencia dolor este inseguridades tristeza es yo un montón de emociones siempre negativas por qué porque no podemos solucionarlo y estamos parados en ese lugar. Entonces, del otro lado está el responsable, el, el, el que responde frente a esas circunstancias, el que enfrenta y dice, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que lo que está pasando? ¿Y qué puedo hacer para que esto cambie? Y se hace cargo de, de la responsabilidad de poder accionar para que esa, esos, esos hechos sean distintos, esa realidad eh, sea de otra manera. El hecho no va a cambiar, pero, pero él se va a hacer cargo de qué puede hacer para modificar eso a través de sus declaraciones y tomar las decisiones que tenga que, que, que tomar. Y no tiene miedo a equivocarse, porque para, para el responsable equivocarse es aprender, es una lección. Entonces busca abrir ese espacio de aprendizaje que le posibilite cambiar esa realidad que quiere vivir. Y, y toma acción para mejorar, para buscar información, para ver cómo puede solucionar ese hecho. Y esto es en todos los aspectos de nuestra vida. También lo podemos aplicar en, en, lo, en lo económico y en lo financiero. ¿Qué estamos esperando que cambie? Cuando esto termine y vuelva a la normalidad, dice la gente. A la normalidad no va a volver, va a volver el mundo a empezar a moverse, pero no de una forma normal porque el que está esperando que vuelva a su trabajo a ser como era, no va a ser igual, y el empresario no va a estar igual, y no sé si va a poder este, sostener ese trabajo. Hay Entonces, un mundo diferente después de esta pandemia y esto, ¿no? Eh, el prepararse para ese mundo distinto, que no se habla ni que sea mejor ni peor, pero sí va a ser distinto. Entonces, ¿en qué lugar nos estamos, nos estamos parando? ¿En responsable o en víctima? Eh, en víctima, en víctima ¿no? esperando sin saber qué, qué hacer y esperando que todo se solucione desde otro lugar. Yo creo que el responsable se hace cargo, empieza a ver de qué manera puede interactuar, de qué manera se va a poder ayudar en el futuro, porque la situación va a estar complicada para algunos y para otros va a ser una oportunidad, como dice, la, esta crisis va a ser una oportunidad de generar nuevas ideas nuevos proyectos, entonces elegir la responsabilidad, no porque sea verdadera, sino porque nos da poder, nos da poder de, de transformar esa realidad, crear ese mundo, esa realidad en la que nosotros queremos vivir. Y eso va a cambiar totalmente nuestra emocionalidad, porque nos va a llevar al alivio, a la alegría, a la tranquilidad, a la felicidad, a la madurez. Eh, nos, va, eh, nos va a poner en compromiso, en paz con nosotros mismos, en armonía, serenidad. Hay muchísimas emociones que se van a disparar con todo esto. Incluso esa serena ambición que es tan necesaria. Esa serena ambición donde nosotros vemos el mundo en positivo, con alguna oportunidad para poder crecer y desarrollarnos. Entonces, en ese lugar de responsable vamos a poder visualizar esta realidad que queremos tomar y hacer las declaraciones que tengamos que hacer para que nos conduzcan a ese lugar. Así que bueno, eso es, este eh, eh, y eso todo está en nuestra mente, todo está en la mente. La, la mente de, de, de la víctima es cerrada, una mente que se lamenta, que ve todo imposible, que se estanca, que se preocupa del qué dirán, si hago esto o aquello. Y tiene miedo, el miedo lo paraliza. En cambio, el responsable tiene una mente abierta, abierta al aprendizaje, es una mente que resuelve, que sigue adelante, que acepta las críticas, que maneja el miedo y se mantiene equilibrado. Entonces yo los invito porque siempre digo que nosotros somos los creadores de nuestra realidad y nuestros ojos no son una ventana al mundo por donde miramos cómo pasa la vida, sino que son proyectores que proyectan la película que nosotros creamos en nuestra mente. Nosotros estamos diseñando esa película que vivimos. Somos los creadores de nuestra realidad. Eso lo tenemos que entender. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué papel vamos a jugar en esa película? ¿Vamos a ser espectadores de esa película donde otros hacen eh, de actores? ¿O vamos a participar? Y si participamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Actores de reparto ¿O vamos a ser el héroe de esa, de esa película? ¿Vamos a hacer esa historia épica, esa película de una historia épica, la propia historia nuestra, donde nosotros nos vamos a hacer cargo de solucionar nuestros, de, nuestros problemas y donde vamos a enfrentar la realidad para transformarla? Entonces, a eso yo los invito hoy a razonar y a poder entender dónde nos paramos en la realidad, si como víctimas o como responsables. Maravilloso. Maravilloso, la verdad, que muy gracias por lo que trajiste porque te hace como reflexionar, ¿no? De esta, qué es lo que uno va a crear en esta película, que es la película de tu vida, qué lugar vas a ocupar, si vas a ser protagonista o te vas a quedar dentro, de, en, sentado en una butaca. Esta es la realidad que tenés que crear, eh, la verdad que me parece genial, y en un momento actual, en lo que estamos viviendo, esta incertidumbre, ¿no?, en donde la gente no sabe eh, o no quiere que es diferente eh, ver esta realidad y proyectarse con nuevos proyectos creando en este impas que está viviendo, ¿no?, que es una posibilidad hermosa. Así es, Cari, así es. Así que bueno, bienvenida a esta reflexión y espero que, que, que pueda servir. Seguro que sí. Como siempre decimos Jorge, vos y yo... <risa> Que escuche quien tenga que escuchar. Así es. Y que lo tome lo que quiera tomar. Así es, cariño. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por lo que trajiste en el día de hoy. Gracias a vos y un saludo muy, muy grande eh, para toda la audiencia. Gracias. Jorge Burnett, coach ontológico, acá en la tarde del Magazine.